senadora Vila la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, después de aprobar otra moción en el seno de esta comisión en la que se instaba también al gobierno pues a seguir con la, con la agenda de paz ¿no? y a condenar los distintos bombardeos a la población siria, eh, nos sorprendió... Estados Unidos, Francia, Reino Unido, nos sorprendieron el 14 de abril con un bombardeo, eh, un ataque con 107 misiles contra el centro I, d de Barzaj y además también, eh, por aquel entonces, un supuesto almacén de armas químicas. Esto no es baladí, no es baladí. O sea, atacar eh, un almacén de armas químicas, sabemos que eh, la población civil corre riesgo. Nosotros condenamos firmemente el uso de armas químicas, por supuesto. Lo condenamos firmemente, pero también condenamos el hecho de que se actúe de forma unilateral a nivel internacional. Porque ya sabemos dónde nos llevan las actuaciones unilaterales. Lo sabemos con los bombardeos de Yugoslavia. Lo sabemos con la invasión de Irak, donde nos lleva el hecho de atacar de forma unilateral sin el consentimiento de la comunidad internacional, al margen de las Naciones Unidas, sin, un sin una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos incluso eh, también tenía en contra 88 legisladores republicanos y demócratas para llevar a cabo ese ataque. El mismo, día, el mismo día que se atacó, ese 14 de abril, el mismo día que se bombardeó, la OPAC, la Organización de Prohibición de Armas Químicas, iba a iniciar un proceso de investigación sobre el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio en la zona de Duma. Evidentemente, a consecuencia del bombardeo, no pudieron iniciar esa investigación en esos momentos. Por si fuera poco, las declaraciones del gobierno español, lejos de seguir los preceptos de las Naciones Unidas, apoyaron ese ataque unilateral sin reservas. No solo lo apoyaron, sino que además colaboraron Colaboraron a través de las bases de la OTAN que se encuentran en España, la derrota y Zaragoza. Nosotros creemos que el camino de la unilateralidad a escala internacional es absolutamente peligroso, ni siquiera ni siquiera los miembros de la OTAN estaban al tanto de ese ataque porque el gobierno reconoce después que la carta en la que se informaba sobre el ataque se recibió después de haber atacado y de que eso hubiese sucedido. Es decir, se actúa ya no solo al margen de las Naciones Unidas sino también al margen de la propia OTAN, de la propia alianza. Trágicamente hoy la paz en Siria y la seguridad en Siria están más lejos. Cuando a finales de 2016, en, dos, en diciembre más o menos de 2016, desde la toma de Alepo Oeste, ya prácticamente la guerra se daba por finalizada. Y lo que hacemos nosotros, lo que hace el bombardeo eh, unilateral por parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido con el apoyo de España es seguir colaborando a la escalada de violencia. Si a, es decir, si apoyamos por una parte las, las conversaciones de paz, las cumbres donde se están dando esas conversaciones de paz, aproba, apoyamos aquí o aprobamos mociones en, est, en el seno de esta comisión para que se lleve a cabo el diálogo, para que haya más diálogo todavía, para que eh, se tengan en cuenta las resoluciones de las Naciones Unidas nos parece absolutamente contradictorio que después apoyemos bombardeos unilaterales. O sea, Es decir, el gobierno incumple las propias resoluciones o las propias mociones que se aprueban aquí en esta Cámara y que además también son apoyadas por el Partido Popular. Si por si fuera poco, además, eh, le recordamos al gobierno español que sigue en activo la, la misión Active Defense, hay todavía misiles Patriot en Turquía para proteger a Turquía, supuestamente como aliado de la OTAN, pero que todos sabemos que a la práctica ha sido Turquía quien ha invadido el suelo sirio, causando 2.500 muertos, entre ellos un español. Eh, además, Turquía resulta que es un régimen eh, altamente comprometido en su reputación, por lo que respecta al cumplimiento de los derechos humanos, donde no se respeta la libertad de expresión, donde se persiguen la diferencia y España lo que hace es seguir colaborando con un régimen altamente cuestionado, que además eh, no estaba amenazado, sino que eh, quien, ha, quien se, que se ha demostrado que quien ha invadido el suelo sirio ha sido Turquía y además... Las otras fuerzas, las otras potencias, los otros aliados ya han desestimado estar en Turquía, ya se han retirado de Turquía. Los últimos en retirarse de Turquía fueron los alemanes. No entendemos qué hacen todavía allí las tropas españolas. Yo creo, sinceramente, que poco hemos aprendido de lo que suponen las... las, las las eh, misiones unilaterales, los ataques unilaterales, el no eh, eh, estar de acuerdo o, no, o, o, o trabajar al margen de las Naciones Unidas, que ya hemos desgraciadamente visto a qué nos lleva eso en el caso de la invasión de Irak y la colaboración de España en la eh, invasión de Irak. Y que de ningún modo podemos decir o podemos estar en misa y repicando a la vez. Es decir, si apoyamos la paz, si apoyamos el diálogo, si apoyamos las conversaciones, los organismos internacionales, si apoyamos las cumbres, tenemos que estar en eso. Apoyar bombardeos unilaterales, vengan de donde vengan, es seguir apoyando escaladas de violencia. Gracias. Muchas gracias.